Bueno, ya está junto a nosotros Iván Canelas Lizárraga, el hombre que hace pues todas las noches el mundo para lo que dice don Iván. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gringo. ¿Tú? ¿Todo bien. Bien? Sí, sí, muy bien, muy contento. <risa> Todo bajo control. Qué bien, yo ¿Sí? también. Todo bajo control. Feliz de estar otra vez acá con ustedes, con. Interesante material para presentarles hoy día. A ver, vamos, dispare. Sí, eh, estábamos hablando, extra cámaras, acerca de tu, la relación que tienes con tu nietito, ¿no? Sí. Y con el TikTok. Bueno, de eso vamos a hablar en unos momentos porque eh, TikTok hoy día ha hecho noticia. Eh, está generando un mecanismo para que eh, los chicos eh, dejen de estar tanto tiempo en... En la pantalla ha sido esta una noticia que ha reventado hoy día las redes. Pero vamos a hablar de eso en un ratito, gringo. Quiero empezar el sector de Mundo Paralelo uh -huh. con... Eh, vamos a las imágenes del, tema, del primer tema, por favor. ¿Quién eh, es el señor que salía ahí recién? A ese señor es eh, Martín Cooper. Con, nada que ver con TikTok. Te voy a contar la historia de Martín Cooper. No, quería hablar un poquito del TikTok porque, bueno, por la charla que tuvimos ya. extra cámaras, Pero él es Martín Cooper... Este señor es alguien muy importante para lo que estamos viviendo hoy día en la tecnología y para lo que, por la revolución tecnológica y de comunicación que estamos viviendo ahorita en el mundo porque él es el inventor del teléfono celular y la, y la persona que ha hecho la primera llamada eh, hace 50 años, hoy 2023, este año 2023 se cumplen 50 años de la primera llamada hecha por celular y él es Martin Cooper cuando era muy joven, si podemos seguir pasando las imágenes, Ahí lo vemos en el mismo lugar donde muchos años antes él había hecho la primera llamada por teléfono con un móvil parecido al que está a, a, sosteniendo en las manos. El, el móvil que, que hizo la primera llamada era mucho más grande. Aquí en nuestro medio lo hemos bautizado. Las personas que tienen ya alguito de edad sabrán que esto se llamaba un ladrillo. Y eh, este señor es el, al que le debemos los teléfonos móviles de ahora, ¿no? ¿Y qué es lo que, por qué estamos hablando de Martin Cooper? Uno, porque a, este año se cumplen los 50 años de la primera llamada con, hecha por un teléfono móvil, pero además ha sido premiado hoy día Martin Cooper, que tiene 94 años, ha sido premiado en el marco del Mobile World Congress, que, que tú sabes que se está realizando en en estos momentos en Barcelona, donde se está presentando absolutamente toda la tecnología que va a venir en dos o tres años a cambiar, a revolucionar nuestro mundo. Eh, Martín Cooper, de 94 años, un genio, un inventor, ingeniero electrónico, estadounidense, premiadísimo, pero no muy conocido ¿no? en nuestro medio, eh, y en realidad en general en el mundo no es muy conocido. Pero a este caballerito le debemos muchas cosas, eh, tanto buenas como malas, y él es muy, muy, muy crítico con lo que está pasando ahorita en con el teléfono móvil gringo, a ver, quiero, me he rescatado una, una frase que decía, hoy, por ejemplo, que, que la ha dicho hoy día la televisión española, que decía lo siguiente: Mi opinión más negativa es que ya no tenemos privacidad, porque todo sobre nosotros ahora está grabado en algún lugar y accesible para alguien que Tiene un deseo lo suficientemente intenso como para obtenerlo. ¿Y quiénes son esas personas que están grabando las conversaciones, toda la información que dejamos en redes? Pues los dueños de las redes sociales, de Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, que. Comercian después con nuestros datos, ya no hay, Martín Cooper dicen que hemos perdido absoluta, eh, absolutamente toda la privacidad porque dejamos toda nuestra vida en el teléfono móvil, que a propósito es el aparato más utilizado en el mundo ahorita. Y a propósito de eso te voy a comentar, te voy a mostrar unos cuadros en un ratito. Pero las reflexiones de este señor son, son muy importantes, gringo. Decía también que hemos llegado, de, de, decía que se ha, se ha llegado a, al día en que en que se va a llegar al día en que absolutamente nada, ni siquiera las enfermedades de los seres humanos van a, van a ser privadas. ¿no? Entonces quería, quería re, re, resaltar el tema de este señor, porque realmente eso es muy importante y ha sido premiado hoy día y está, siendo, está ahorita dando entrevistas con 94 años, está en boca de los medios de comunicación por las cosas que ha logrado y las cosas que está diciendo. ¿no? ¿Es estadounidense, señor? Es estadounidense, nacido en Chicago. Ah, el momento en el que ha hecho la primera llamada... Eh, por móvil hace 50 años, eh, trabajaba en Motorola, es ingeniero electrónico, eh, una, eminencia, una eminencia, alguien que realmente ha, ha, ha revolucionado el mundo en el que vivimos, y, y bueno, ahí está el señor Cooper de 94 años, todavía dándonos lecciones y todavía opinando sobre lo que es la tecnología y, lo que está, y cómo esta ocupa nuestra, nuestra vida actualmente. ¿no? A ratos siento como que hacen una, un acto de contrición, ¿no? dicen, pucha, como que se arrepienten de haber hecho lo que hicieron, ¿no? Eh, eh, sin darse cuenta, quizás, que estaban generando un pequeño monstruo, ¿no? Con lo que hacían, ¿no? ¿Notas eso en, su, en, okay. en la declaración que hace? ¿Tiene un poco sí. de tono así de decir qué hice, más o menos, o no? Sí, por supuesto que sí. En realidad él dice que, está, que, que le intriga mucho cómo los seres humanos hemos perdido toda la intimidad de nuestras vidas, ¿no? Yeah. Y esa es, digamos, la parte más, eh, digamos, la, la parte fea que él encuentra en lo que se ha convertido ahorita el teléfono. Cuando él inventó el, la, el teléfono y, y hizo la primera llamada, él dice que nunca se imaginó que, se iba que el teléfono móvil se iba a convertir en lo que se ha convertido, porque esa época de 1973 no había cámaras digitales, no había internet, no había aplicaciones, no había toda la tecnología, las pantallas, no había toda la tecnología con la que actualmente cuentan los teléfonos, entonces nunca podía haberse imaginado que el teléfono se iba a convertir en esta herramienta que para bien o para mal está entre nosotros. ¿no? Y bueno, él reflexiona y dice que los seres humanos tenemos la capacidad de utilizar las cosas para bien y para mal y, y además dice que confía en la humanidad y cree que al final eh, la humanidad va a saberle dar un, un buen uso a la tecnología porque dice que la tecnología, si no está eh, utilizada para el bien de las personas, pues no sirve, ¿no? Esas son las reflexiones que hace este señor. Ahí está, buenísimo. Ahí está Martin Cooper. Dale. Así es. Y tenemos, a, a propósito de la revolución del celular, a propósito de de Martín Cooper a propósito de este mega encuentro que se está realizando en Barcelona sobre el tema de la tecnología. Hoy quiero mostrarte dos cuadros importantes que se han viralizado también hoy día, que tienen que ver con estadísticas de lo que significa uno, el tiempo que pasamos en redes sociales o el tiempo que pasamos en internet cada día y la cantidad de teléfonos móviles que hay a, ahora en el mundo, hablando justamente de su de su inventor eh, mira gringo este, estos cuadros son interesantes estos cuadros se han viralizado entre ayer y hoy día a propósito del evento a propósito de Martin cooper a propósito de los 50 años de la primera llamada por teléfono celular y tenemos que, bueno estos son los países que más eh, los usuarios de estos países que más teléfonos tienen y tenemos a china obviamente con el país más poblado del mundo con casi mil millones de teléfonos smartphones, tenemos después a India, con 659 millones en el continente americano, Estados Unidos, Brasil, eh, México, ¿no? en Asia sigue punteando, con, tú ves con, con Pakistán, con Japón, etc. Estos son los países donde más teléfonos celulares hay. Y bueno, el teléfono celular se ha convertido en, un, en, un, en, en algo indispensable y hay muy poca gente yo creo en el mundo que todavía sigue saliendo a la calle sin su teléfono móvil, ¿no? Por distintas claro. razones. Y este es un cuadro adicional en el que podemos ver la cantidad de horas que los seres humanos en este momento estamos eh, distribuyéndolas en Internet. En Internet, no necesariamente en Internet a, tra a través de los teléfonos, sino en Internet a través de eh, aplicaciones de streaming, eh, navegando en la computadora, etcétera, Y el, realmente el, el, el tiempo que, es, que nos tomamos los seres humanos en Internet cada día es altísimo. Son casi 7 horas, 6 horas 37, el promedio mundial del, eh, eh, del tiempo que estamos en Internet cada día. ¿no? Realmente estamos em, empezando a utilizar ya un tercio de, de nuestro día eh, conectados a, a la red cuadros interesantes para darnos cuenta más o menos cómo está yendo la evolución y cómo estamos yendo nosotros eh, sostenidos y pegados a la tecnología cada día. Buenísimo. Sí. Y hablando de tiempo gringo, eh, hoy eh, TikTok ha sido tendencia porque ha anunciado en, en la mañana que eh, va a empezar a limitar el tiempo de navegación para los menores de 18 años y para los menores de 13 años. Esta es una medida agresiva, muchos la han calificado como revolucionaria. Ninguna aplicación de redes sociales se ha animado a decirle al usuario que no puede navegar más de un tiempo determinado. TikTok lo ha anunciado hoy día, los menores de 18 años van a tener que colocar un código para seguir navegando de, durante más tiempo, ese código puede ser administrado por sus, por sus padres. Eh, los menores de 13 años van a también colocar un código, pero no van a poder navegar a más allá de los 30 minutos. Entonces, el tiempo de navegación en TikTok se estaría cortando a, a máximo dos horas o a máximo a una, a una hora y media en el caso de los jóvenes, de los niños de menores de 13 años. Entonces, esta medida así calificada como agresiva, como revolucionaria, veremos cómo TikTok la implementa, tenemos muchísimos casos en los que los padres, los abuelos están lidiando, estamos lidiando con nuestros hijos para que bajen el tiempo de de navegación en TikTok, quienes utilizan esta plataforma saben que mientras estamos viendo los videos, eso el tiempo vuela y de pronto ya has consumido dos, tres horas de tu día navegando y no sabes qué es, qué es lo que has hecho. Entonces parece que es una medida importante, puede ser una medida de ayuda de control parental. Esta medida ocurre eh, justo cuando TikTok se ha convertido en un objetivo político, en donde está siendo prohibido en varios países como ya lo habíamos comentado ayer, y bueno, este cuadro es interesante porque nos muestra la cantidad de, de usuarios y por, por edades. Eh, vemos que los usuarios de menores de 18 años eh, son el 28% del total. Eh, Usuarios de 18 a 29 años de TikTok son el 35%. Usuarios de 30 a 39 años son el 18%. Y usuarios mayores de 39 años son el 19%. Así más o menos se distribuye la tabla por edades. ¿Quiénes son los, de... que, más, los que más consumen? ¿Los de la franja de Los 14? de la, fran... la de, no, Los de la franja de 18 a 29 años. Jóvenes. 29. ¿no? Los jóvenes. ¿no? ¿Y, y de 18 para abajo no se estima, no se calcula, porque no, debe sí, haber también? Usuarios un... menores de 18 años tenemos el 28%. O sea. A ese 28% es al que están queriendo restringir. A ese 28% que, que TikTok además cree que es, el, el, es en realidad el sector más vulnerable porque son personas que se están formando, que están adquiriendo criterio, que no tienen mucho control, que tienen mucho más tiempo libre y a los que en definitiva las aplicaciones y el contenido les puede estar afectando de manera negativa. A propósito de eso, vamos a hablar ahora acerca de una herramienta que TikTok tiene que está siendo muy polémica, que es un filtro de belleza, que tenemos las imágenes, es un tema interesante. ¿Un filtro de qué? Eh, te cuento, gringo. Sí. Eh, a ver. ¿Es esto? ¿Este filtro de vida? Es este filtro que es el llamado Bold Glamour, que es, es, es increíble lo que hace, ¿no? Y la gente está loca con este, con este filtro. De, de repente, tú te, te, te estás mirando a tu pantalla, quieres, quieres aprietas la herramienta del filtro y el filtro te transforma. Hay una metamorfosis aquí de las personas. Aquí puedes ver en, en, en este video, mira mí, lo que pasa con la chica. Y de pronto aparece como si estuviera maquillada, pintada, o sea, como si fuera realmente otra persona a la que esta chica deja de tener arrugas, deja de tener poros, deja de tener imperfecciones y parece que una maquilladora profesional hubiera hecho su trabajo, hay un retoque en los ojos, etc. Y este filtro es muy polémico, gringo, porque los especialistas dicen que esto no debería ser ilegal porque está... Eh, creando problemas de autoestima en las personas. ¿no? Es, es, es brutal lo que hace, lo que hace este filtro, Bolt Glamour. Todo el mundo, los tiktokers ahorita están utilizando el filtro para ver cómo se ven y qué es lo que les pasa. Pero realmente eh, los especialistas dicen que este tipo de herramientas pueden crear mucha inseguridad y muchos problemas de autoestima en las personas. ¿no? A ver, mira este video. de esta, a ver, eh, ¿Eso es lo, antes lo... o después? No, esto es después, ah. pero vas a, eh, lo novedoso de este filtro es que tú puedes tocarte la cara, puedes tocarte el pelo, puedes moverte, igual el filtro no te cambia. O sea, si te cambia, permanece el cambio, ¿no? Antes los filtros eh, eh, tú los podías usar sin moverte, sin tocarte, etcétera, porque cuando te movías, eh, el, el filtro desaparecía. Pero la, la magia de esto, la magia entre comillas es que tú puedes tocar, etcétera, y el, el cambio va a seguir. Entonces, realmente tú puedes hacer videos haciendo creer a la gente que esa es tu apariencia, ¿no es cierto? Y los especialistas dicen que la gente puede estar empezando a poner el valor de su persona y de su vida en un tipo de belleza y un tipo de atractivo inexistente que no existe. Entonces, bueno, por un lado, TikTok eh, eh, quiere... Limitar el tiempo en pantalla, pero por otro, saca este tipo de herramientas que son absolutamente polémicas, como tú puedes ver. Es, la transformación de las personas que se someten al filtro es, es, es muy notoria, es, es, es brutal. ¿no? Y bueno, eh, los especialistas dicen que, hay un, que se está poniendo en las redes sociales, se está reforzando este sistema de esclavitud en nuestros jóvenes, de, de esclavitud a patrones de belleza, ¿no? a patrones Exacto. de belleza eh, occidentales que son realmente... ¿Qué brutales, tema, ¿no? ¿no? Habrá claro. que analizar todavía cuáles son las consecuencias psicológicas de, eh, del uso de estas herramientas. De acuerdo. Este, este es la, este, ¿Esta plataforma es de Elon Musk? No. Esta, TikTok es la plataforma eh, más polémica en este momento, China, yeah. que tiene más de mil millones de usuarios a, a, al momento. Es una de las plataformas más descargadas, de hecho. Está batiendo rock records a nivel mundial. Eh, es muy polémica porque según Estados Unidos, según Canadá, ayer lo ha dicho, según la Unión Europea, sirve para robar los datos, de, está sirviendo para robar datos de los usuarios y utilizarlos de, de, de una manera en que el, eh, eh, Oriente pueda utilizar los bueno. datos de las personas para... Hacer Bien. juegos políticos, eh, analizar el perfil de las personas eh, en Occidente, y, especialmente y en, Facebook, en Estados Unidos. en Facebook no te roban tus datos, ¿no? En Facebook son la la gente. A ver, roja, no, no, no, no. A ver, sí. es lo que hablábamos ayer. Bueno. Las aplicaciones, las redes sociales, tiene que eso, eso nuestra, la gente que nos ve lo tiene que tener claro. Todas las aplicaciones te están robando tus datos. Eso es así, así funciona. Ese es el modelo de negocio. Y yo le invito a la gente que nos está viendo a que se ponga a pensar y a meditar algo. ¿Cuánta información estamos dejando todos los días solamente con nuestras conversaciones de WhatsApp? En WhatsApp, gringo, decimos absolutamente todo. Las peleas, las, si estamos felices, si tenemos alguna molestia, alguna enfermedad, dónde estamos yendo, de dónde estamos... O sea. Todo. Les invito a que hagan un, este ejercicio para que nos demos cuenta toda la cantidad de información que estamos dejando todos los días en WhatsApp. Esa información no es que se quede en tu teléfono, esa información está yendo a algún servidor en Estados Unidos y se está guardando y se está cruzando esta información con lo que tú haces también en Instagram, con lo que tú haces también en Facebook y, y en algún momento, si alguien quiere cruzar estos datos, van a saber absolutamente todo de ti. De hecho, dicen que el algoritmo, los algoritmos de las redes sociales, terminan sabiendo más... De una persona que la misma persona sabe de ella misma por toda la información que a través del tiempo hemos ido dejando en las plataformas. Qué terrible, qué terrible. Bueno, después de esta reflexión de Iván, que a nadie se le ocurra, por ejemplo, en WhatsApp, hablar más de su suegra, ¿no es cierto? Porque si no, ahí sí que va a tener problemas, ¿no? Que, digo, ¿no? Un ejemplo. Dale. Me encanta, me bueno, encanta gringo tú. ¿Hacia dónde tú nos vamos? <risa> bueno, ¿Hacia dónde eso, nos vamos? Eso, eso es gringo. Ah, eh, yo pensé que ibas a hacer sí. un filtro, que íbamos a salir así. Tú como, podemos, podemos, tú como a... Justin Bieber Mira, y por... no sé, yo digamos ahí una cosa Mira, un gringo, más digna. Si quieres podemos intentar un filtro para mañana, no creo que nos guste sí. mucho cómo bueno. nos vamos a ver, con las pestañas revueltas, los ojos de otro color. Sí, la es verdad. verdad. Hasta pueden pensar bien, mal de nosotros en sí, ciertas circunstancias. Sí, bien, creo que lo los filtros ahí. no son una buena idea, la verdad. No, para Terminan... nada. Mostramos una persona que tú, que tú no eres y creo que es eh, mi pensamiento particular, creo que esa no es la idea. no Seguro que sí. Y no mm. es a partir de la cara que vas a ver cuán bella es la persona. ¿no? Es, y ese día es otra análisis. Totalmente. Oye, qué bueno que estuvo. Te sí. agradezco. No, Mañana jueves de... ya nos, nos reencontraremos. Sí, sí, ¿sí? dale gringo. Esperemos, Muchas gracias a ti. Esperemos con buenas gracias noticias. Gracias a todos. No, ah. por favor, un, un placer. Iván Canela Rizarra, el hombre del Mundo Paralelo que estuvo compartiendo con nosotros.